Mi análisis, creo, no, yo sé que neto no, no está de acuerdo con lo que voy a decir, pero lo voy a decir claro, que Amelia hace falta en la, en la radio. Creo que Amelia Alcántara hace falta en la radio después de la suspensión. No, no que busquen otra porque ella tiene su propia esencia. El programa sin filtro después que Amelia no está, ha hecho falta en los medios mi entender, no sé, como Neto, no, Neto, Neto, como que no, sé si está. No, no, no, es que yo no puedo alabar a una persona que no tiene ningún tipo de talento. Pero ella hace falta, Neto, sí, su sí, gracia, no, Neto. No tiene gracia. Neto. Tiene no gracia, ir a ir a ir? Neto. Las mujeres son locas con no, Amelia, no, de neto. De ridícula, de ridícula, de neto. Ridícula, de. Las mujeres son locas con no, Amelia. No, chimo, hoy, hoy, hoy hace hoy falta la Amelia. La Hace a falta a oye, oye la cualidad de ella, chimosa y ridícula. Neto, Porque ni oye, la espontánea de Amelia, que las mujeres se identifican con ella. Menciona una mujer que se identifique con ella. Muchas mujeres llaman al programa y ¿Eh? le, le dicen: Amelia, tú eres la dura, tú eres mi ídola. Llaman al programa. O oh, no. Ah, y esas no son mujeres, son mujeres. Sí, ¿Qué significa? No, no, no. Pero tiene rating. Ay, Dios mío. Tiene rating. Amelia, yo no hace he visto falta una, esto hace una, falta una, una, yo no le he dado a una. Puede estar don Omar, que soy el ídolo de en una entrevista. Amelia entrevista a don Omar, yo no la veo. Amelia hace una entrevista a Margarita, ma A la mamá de papá Tarima yo no la veo <risa> ni, ni que entrevista a tu no, mamá tú eres loco Es que no tiene Mira, hay más personas lo que yo digo Pero ¿Cuál más persona Si nadie tiene una Una, una Un engagement ¿Qué? Un enganche Tanto como Amelia <risa> ¿Hace falta? Que nadie chismea y hace, Nadie hace sí. ridículo Como ella <risa> Ahí chismea Oye, ahí sí Pero la ve ni chismea ah, Ahí está La ve ahí ni chismea mira, Y no es lo mismo Mira, mira, mira, mira. Mira, na, es verdad, tiene razón. Ya Benny tiene talento. Na, es verdad, hace falta Amelia Alcántara. Eh, hace falta en Sin Filtro porque nadie hace el ridículo como ella. Neto, no es. Neto, se está pasando con Amelia, no, Neto. No, Amelia es el talento nadie, principal de Sin ¿Cuál Filtro? talento? No, no, no tú le el no, el falta no, respeto al no, talento. si no. Neto, no, es no, el de todo. Neto, no, no, no. No, no, no, no. Es otra cosa. Es otra cosa. No. Amelia. No, no, no. Es Yo te apuesto que a los foques pone otra ahí. A los a lo, a lo foques pone una lo, no y No, ha pero está Tamara y no ha conectado. No, no, no, no. Al bajo pero mundo. Puede buscar uno al bajo mundo. Y Tamara. Y ta... está pues, que, que, que haber dos. Y Tamara, ¿qué pasa con Tamara? Tiene que haber dos. Y Tamara, Ahí está Tamara, está Robert Sánchez, está la Bernie. Dos. Tiene que haber dos. Hace falta. Una que haga en y otra que sea. Tú sabes que así es nomás. Pero, qué? ¿Pero, ¿Pero qué? para buscar una ridícula como ella van a, dar, van a durar mucho, porque no, Neto, no todo el mundo puede hacerlo. No es que sea ridícula, es que ella tiene una esa conexión mujer baila, con las mujeres, Neto. Una conexión porque... con las mujeres. <risa> <risa> <risa> Neto, Ay. Amelia tiene una conexión <risa> con las <Ay>. mujeres. <risa> que, que lo digas tú. Bueno, que, que lo digas tú, no. Amelia, que salga de sus propias redes sociales. Pues ella lo que... tiene, ella tiene sus redes. Amelia, la mujer, la gente, la, la gente en las redes sociales es loca con Amelia. Y cuando Amelia comienza a hablar de cosas que las mujeres viven haciendo, porque lo que pasa es que Amelia la utiliza a las mujeres para decir lo que ellas no pueden decir en público. Lo dice Amelia, Neto. Y por eso es que muchas mujeres se identifican con Amelia. Porque Amelia dice... Oye, oye. No entendí. No no, No entendí. Pero, Amelia, Neto, dice lo que muchas mujeres en su casa no pueden decir. Y se identifican con Amelia por eso. Por eso Amelia hace falta en ese programa. Sí, está que ponen no otra. ha sido lo mismo, ¿verdad, Franco? Una, no semana, ha sido lo mismo, una semana. Aburrido. Una semana, una semana y ponen, y no se acuerda nadie de Amelia. Santiago. Una semana. Santiago Matías. Señores, perdona pegan, a Amelia Amelia. Oye, oye, pegan a Sandra Berrocay con sin ningún tipo de talento. Neto, neto, pero Sandra es buena hora animando. Es buena hora. Ahora animando ya ah, buena. Ella ah, se preparó. Ah, se preparó. Se puso... Ay, Ay, ese prepara. Y cuidado, que ahorita viene ella con sí. una gafa y te da un... Ah, que me da una galleta a mí, para que tú veas. Ah, pues tú crees que son esos loquitos, la capital, que ellos le hacen lo que sea. No. Esa muere que poner un stop, toda esa ridícula de... Ay, Dios mío. De, de ridícula. También son ridículas. Neto. Pero Amelia hace falta a, a, a ti atención doctora no no no a ti que te hace no, pues el único no, que, es que tiene esa alabanza de es es es que es que pero ponen la la las redes ponen las redes tiene talento la sí chipa, o no chipa creo que la gente se identifica con él, gente? neto. La mujeres es? Las con mujeres se identifican. Las mujeres sin escrúpulos. ¿Cómo que sin escrúpulos mujeres, mujeres? no. mujeres sin escrúpulos. Las mujeres que no, no, neto. Todas. No. Todas son no, iguales. No, que se dé su respeto. Obviamente pero se que venga Amelia con como que es la que, la vocera de ella, como la que dice las cosas que mundo, ella la no dice. vocera De bajo mundo. Es. Pero eso no está más de bajo mundo, porque somos de bajo mundo. ¿Y qué fue lo que entró? ¿Y ¿Qué, ¿Qué es? Ese chino, ese, ese, ese, cuando usted entra, ese chino quiero ahorita Villalona, eh. ¿Qué hago con ¿Le sabe cuál es? lo sabe, ¿Es que? La salsa. No, ¿Y cuál? <risa> ¿Este? ¿Y cuál salsa, fue? La palabra? pregunta del día, ¿cuál salsa era? No. <risa> ¿Talento ¿Eh? Talento de televisión. <risa> ¿Talento de televisión? Es más salsa. ¿eh? Eso es rarísimo, güey. <risa> Ay, no, oye, oye. <risa> Amelia hace falta en el, en, en el programa Sin Filtro, aunque esto le duela. La que tiene rating en ese programa es Amelia. Para que esté clara. Pa clara de huevo. Ya. Ya, Iber, ya, Yaroa. Fu, fu, fu. Oye, tigera, oye tigera, que tigraje quieras que ahí hoy. Igual que, mira, el sujeto y, y Mami era un millón de reproducciones en tres días. Okay, un, un, ¿Un millón de reproducciones en más tres días? Revista. Ellos dos discutiendo porque para para, declararle, para que para el pariguello con suerte sea más hombre. No, mañana, señores. Eso los lo, so, lo No, no <ríe> Y dejen la salsa ahí de, para que pongan la salsa ahí. de la pedida, el porque, no, porque yo no entendí. Porque yo, yo entendí chito, <ríe> para no yo entendí ¿no? el <ríe> Para yo entender el chiste, para tengo <ríe> <¿Para yo> que entenderlo. <ríe> <ríe>